Odile Morel se refirió a la fecha establecida por el gobierno para la entrega del sueldo número 13 a los empleados públicos. Dice que esto fue una alerta para los atracadores.